frases de condolencias condolences phrases sé que vas a salir de esto eres muy fuerte sabes que no estás sola I know you're going out of this you are very strong you know you're not alone si pudiera volver el tiempo atrás no lo pensaría dos veces ella fue un maravilloso regalo if I could go back time I wouldn't think twice she was a wonderful gift mi más sentido, pésame, si necesitas hablar, sabes que puedes contar conmigo. My deepest condolences. If you need to talk, you know you can count on me. Siento mucho tu pérdida, siempre estaré aquí para ti. I am very sorry for your loss. I'll always be here for you. No tengo palabras para expresar lo que siento, pero permíteme tratar de ayudarte a cargar con este dolor. I have no words to express what I feel. Si mi abrazo fue lo suficientemente fuerte como para quitarte el dolor, me gustaría no terminarlo nunca. If my hug was strong enough to take your pain away, I'd like to never finish it. Que el dolor que sientes en tu corazón se aligere con el amor de todos los que te rodean. May the pain you feel in your heart be lightened with the love of all those around you. No puedo imaginar la tristeza que debes estar sintiendo en este momento, pero estoy aquí, puedes contar conmigo. No hay palabras para describir lo mucho que siento su pérdida. Su mayor alegría era hacer felices a los demás. Usted ha sido bendecido con ella, al tenerlo durante tanto tiempo en su vida, siento mucho esta pérdida. Su gran joy fue hacer a happy felices. have been sido bendecido con ella por tenerlo por tanto tiempo en su vida. I'm so sorry for this loss. Estará siempre en nuestros corazones, sé que tienes razón, era demasiado joven para dejarnos, pero Dios tiene un plan diferente. It will always be in our hearts. I know you're right, I was too young to leave us, but God has a different plan. Mi más sentido pésame. puedes contar conmigo para lo que necesites. My deepest condolences. You can count on me for whatever you need. En este momento tan difícil, nuestras oraciones y pensamientos están con usted y su familia. In this difficult time, our prayers and thoughts are with you and your family. Siento mucho la irreparable pérdida de su amiga, siempre he podido contar contigo en situaciones difíciles, ahora quiero que sepas que puedes contar conmigo. I am very sorry for the irreparable loss of your friend. I've always been able to count on you in difficult situations, now I want you to know that you can count on me. Ahora ya puedes flirtear con otra, era una celosa, y ya no tienes que dar explicaciones. Now you can flirt with another, she was jealous and you don't have to explain anymore.